La devoción y trabajo por el fútbol local y su siempre colaboración altruista en el mantenimiento de las tradiciones populares. Siempre te recordaremos con cariño y afecto, el mismo con el que tú nos correspondías. San Pedro Alcántara, 29 de septiembre del 2022, Día de San Miguel. Don Javier García Ruiz, Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara y tus amigos de la Miguel Ángel. ...saludamos a doña María Antonia Guerrero... ...en este Día de los Migueletes... ...donde se le hace también entrega y los honores ¿no?... ...¿qué tal, buenas tardes?... ...hola, buenas tardes... ...un día bonito, un día grande ¿no?... ...entre los Migueletes y muchos sí, recuerdos ¿no?... ...muchos recuerdos, ¿no? muchos, muchos recuerdos de... ...bueno, mi padre de primera hora pues... ...a las nueve ya estaba vestido... ...se olor a la colonia y... ...bueno, bien... ...pero qué bonito ¿verdad?... ...que, le, sí, que lo reconozcan verdad, a uno... ...porque siempre es verdad... ...que no se van, ¿no? Esas personas que están ahí siempre, ¿no? Sí, y, bueno. y en estos momentos es cuando se ve, ¿no? Que sí, claro, ahí, él, que él está aquí con nosotros y, y bueno, él siempre... ...era su día, para él era más que el cumpleaños... ...para él, los migueletes era algo pues muy especial... ...que llevaba pues desde hace muchísimos años... Y, ...y la verdad que muy bien, que tenemos mucho que agradecer... ...la verdad, al ayuntamiento y, y a todo el grupo de los migueletes... Por, por la placa y, y dar las gracias. Dar las gracias porque, mira, aún así pues se siguen acordando de él. Gracias a ti por atendernos, que ha sido muy amable, y damos un beso, ¿verdad? Que se emociona uno en estos momentos. Gracias. gracias. Bueno, por supuesto, el teniente alcalde de San Pedro, Javier, ha venido a felicitar a los Migueletes en este día tan grande para ellos ...y que es único aquí en San Pedro Alcántara este día, ¿en Javier? Hombre, es una tradición, hoy la agenda está muy apretada porque también se celebra el patrón de, de la policía local... ...hemos estado en la misa que se ha celebrado en, en la parroquia de la Encarnación... ...junto a la alcaldesa, al delegado de Ciudad de Ciudadana Ciudad y otros compañeros... ...y bueno pues ahora había una celebración... ...pero ya me he disculpado ante los policías locales... ...porque no podía faltar a la Miguelada... ...que hay que recordar que celebran ya 41 años... ...de celebración de la Miguelada... ...donde bueno pues ya por desgracia faltan algunos... ...y lógicamente pues se acuerdan... ...y hoy precisamente... ...pues ha sido el homenaje a alguien muy entrañable... ...y muy importante a nivel deportivo... ...a nivel social en San Pedro de Alcántara... ...como era Charito, ¿eh? ...Miguel... Decir, trabajador municipal... ...vinculado a la Unión Deportiva San Pedro... ...amigo de su amigo ...y hoy hemos estado con su mujer Isabel... ...con su hermana, su hermana Paqui... ...con toda la familia... Y, ...y un día importante, un día importante... ...porque yo le decía a Isabel... ...que nos estamos acordando de él... ...pero que él está aquí presente de espíritu... ...porque realmente... ...él estaría aquí, como decimos normalmente... ...liándola, porque siempre... ...era, podemos decir, el alma de esta celebración y muy contento de estar acompañando a, a todos los Migueles que están ahora celebrando en, en San Pedro. Ahora vamos y después a la calle del medio a comer y yo me tendré que ir pronto porque tengo agenda por la tarde, pero poder acompañarles este mediodía porque son muchos años y yo creo que es una tradición en San Pedro Alcántara y por tanto junto a mi amigo Miguel Troyano pues siempre estaré en la Miguelada, siempre que me llamen y que pueda acudir. Gracias Javier. Y gracias a vosotros que siempre estáis en todo. <risa> <risa> Bebele, so Miguel. Ojalá te borracharas a todas horas del día. ¡Ay Miguel, ay Miguel, ay Miguel, ay Miguel, ay Miguel, ay ay Miguelito! ay ay ay ay ay ay ay ay ay tranquilo beber, beber, beber es un gran placer El agua para la de y para la rana que nace no. ¡Faltarte! ¡Ay, Miguelito! ¡Miguel, ay, Miguelito! ¡Miguel, ay, Miguelito! Y ahora, la verdad es que sin, sin los acordes musicales es muy difícil cantar ¿eh? <risa> claro. Ahora lo haremos con Michel Osboy y On Bueno, ¿cuántos años ya celebrando este día? ¿Cuántos recuerdos? Y bueno, estos homenajes que se le dan a personas que ya no están Pero de alguna manera están en nuestros corazones, ¿no Miguel? Hombre, en el corazón nuestro estarán siempre todos los Migueles Porque tú has empezado a decir cuántos años Mira, se empezó esto con una idea en el Bar guerra Antiguo en el año 81 Y en el año 82 fue la primera celebración ...realmente eh, Miguel, Miguel Guerrero Benítez... ...pues ha estado desde el primer año... ...incluso el año pasado que estaba en el hospital... ...se hizo una videoconferencia... ...era de los fundadores y de los más queridos... ...porque él, la idiosincrasia de Miguel... ...la manera de ser de Miguel era increíble... ...nosotros estamos muy orgullosos los Migueles... ...de hacer, esta diríamos... ...esto es una tradición popular... ...que en la que se ha convertido... ...en San Pedro de Alcántara, la Miguelá... ...es que yo veo nada más, yo cuento... El, la Feria de San Pedro, la Procesión, la Semana Santa y luego, ¿qué hay más en San Pedro? La Miguelá, la Miquelá. Por lo tanto, yo estoy muy orgulloso de que la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara siempre esté colaborando y aún más desde que nos han faltado personas tan ilustres como era Miguel Guerra, mi hermano Pedro y Miguel Guerrero Benítez, el charito, sin olvidar también a Miguel Gutiérrez Palacio. O sea que yo estoy muy contento y este año, más porque hemos incorporado a un quinto de Michelle Boy All Star, que ahora vamos a verlo, ¿eh? un quinto, un quinto, que nació en la misma fecha. Michelle Boy Olestar tiene ya su edad, tocando con nosotros desde el año 82. Madre mía, todo un reto. Bueno, la verdad que lo... habéis empezado los actos, de esta mañana estáis en Instagram, ahí, estáis con los sí, actos de. Sí, hemos, hemos ido. ...a la misa, bueno, y a, sobre todo a entregarle... ...un ramo de flores al santo San Miguel... ...antes de procesionar por las calles de Istán... ...ten en cuenta que la mayoría de los Migueles... ...que estamos aquí, aunque no hayamos nacido... ...creo que algunos han nacido en Istán, Miguel Moreno creo... ...mis padres vienen de Istán, yo soy oriundo... ...pero nuestras raíces son panochas... ...por lo tanto, hemos ido esta mañana y, y la gente de Istán... ...muy contenta con que los Migueles de San Pedro... ...vayamos también de vez en cuando allí". Bueno, porque seguís celebrando con mucha alegría este día, que os quedan todavía eh, cositas por hacer, así que vamos a seguir un poquito con vosotros para escucharos cantar esas canciones tan simpáticas que cantáis y bueno, y esa versa que os espera ahora también, ¿no? Yo no, no, sí, sí, sí. ahora vamos, ahora ya tenemos ya la orquesta preparada y allí cantaremos más afinadamente que lo que acabamos de, de... porque nosotros no somos profesionales, pero allí realmente hay verdaderos profesionales de la música, ya lo verás, hasta profesores de música hay incorporados en, en, en, en la orquesta Michel Boy, Estar. Pues vamos para allá que ya fue la versa. Venga. <ríe> Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, qué escenario tenemos encima de la mesa. Sé si es que tenemos los productos frescos, naturales. Esto aquí en San Pedro es único y de la mano de Josefa. Y aquí de su hijo que lo apoyan y están unidos. Y esto se hace aquí nada más, tanto los callos como la versa, ¿no? Vaya hijo, vaya hijo que tiene Josefa, míralo. Bueno, pues un poquito porque yo no quiero que se pierdan estas recetas, ¿eh? para nada, eh. Así que vamos a contar qué lleva la versa. Pues mira, la versa lleva carne, mucha carne. Lleva morcilla, lleva tocino, lleva costilla, salá. Y lleva, ya está, ya no lleva, carne, morcilla, tocino. Esto es lo principal, ¿no? Lo y luego le vamos a ver la olla, que la olla... La olla tiene garbanzo, tiene, tiene habichuela seca, tiene habichuelas verdes, cuatro kilos de habichuelas verdes. Madre mía. Papas, calabazas. Garbanzo y ya está. Y ya, ya está cose. dice. Y ya está. Y ya está dice. ¿eh? Y ya está. ¿Desde qué hora estamos aquí con la cocina? Ah, no eh, se Nos hizo el encargo de que a las 7 de la mañana en punta había que tenerla. Pero me tenía, la era? tenía que haber puesto más tardecito y ahora hubiera terminado. Porque mira la hora. Que van a comer, y dice, la van a comer. Casi fría. A ver, si Pero eso no importa, porque así está reposada. Las cosas reposaditas no, sí, está están más buenas. Está a mí buena, me gusta tío. un día para otro, porque está me también son, reposada mía, un... ¿verdad, Josefa? Mi nuera decía, tipo. la tenía que haber puesto ayer tarde, y ayer tarde para hoy está más cuajadita. ¿Y hoy hubiera descansado tú? Pero no, me... yo llevo tres días picando a Visuela la calabaza Ay. y todo para ¿Y tenerlo y todo veces, preparado. Además, estos son productos de aquí, que son la carne y todo, esto es lo todo, completo, todo aquí, ¿no? de Antonio Agüera de todo. Bueno, la carne y todo esto de Antonio Huera bueno, la verdad es que esto tiene mucha demanda aquí en el pueblo. ¿verdad? y la verdurita también y para la feria bueno. callos y para la feria los callos los ¿no? callo para la feria. también sí, es los callos. una tradición que sí, ya lo hemos grabado mucho. nosotros los callos tuyos lo hemos probado, sí, callo, que sí. esto está riquísimo bueno, hay que felicitar a todos los Miguel, no hoy hemos felicitado a todos hoy los miguetes a todos los miguetes a a todos todos Miguel. Miguel, el que eh, parte, el que no, la a criatura a todos los, el corazón. los que el falta, charito, que hicimos el vídeo, me acuerdo, que me enseñó tu hijo el vídeo que estaban en directo desde el hospital, que dijo unas aquí lo hicimos, aquí lo hicimos hoy hace un año, verdad, hoy hace un año. hace un año que lo pusimos aquí en directo. Estaba aquí en directo, estaba hablando. Veis, yo soy del hospital, nos di unas palabras la y todo. Y nada, y lo llevamos con nuestro corazón malatina, a todo, malatina, ¿verdad? Malatina, tío, tío. Bueno, Josefa, te dejo descansar que estarás agotadita. Bueno, Muchas sí, gracias por atendernos. Cuando ya terminemos. Ya me preparo una medita, me siento y ya estoy y sentadita ya hasta ¿verdad? que, que termina Juan y medio. Ahora ay, vamos yo, a prepararle ay, un tapergue para Elena y para Pepe bueno, que me llevo yo la berza para casa, en la olla, y luego la traigo. Bueno, hablamos con Miguel y lo felicitamos. En primer lugar, felicidades en este día que es su domástica Hombre, eh. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Son ya cuántos años celebrando este día? Oh, Mucho, por lo menos 39 o 40, Y amenizando con la música, porque la sí, música no sí. puede faltar aquí. ¿eh? esto, amenizamos esto, hombre, esto es, que somos durillos, ¿eh? Somos durillos para aguantar tanto, Como pero... Es profesionales, profesionales... Sí, ahí, no, no, bueno, también. no tanto, pero vamos, vamos, vamos caminando ahí con la música que nos gusta, punto, esto... ¿eh? La música es primordial, ¿eh? eso no hay quien lo quite. Sin música no hacemos nada, ni el mundo entero la se mueve. Pero hoy especialmente en el día de los migueletes, ¿qué música la casa y que qué cantáis, cómo va a amenizar la velada? Bueno, ahora comemos y luego de un ratito, pues eh, en medio de la comida esta gente no se callan, ¿eh? no, no se callan porque resulta que lo que quieren es a Leon Música y tenemos que levantarnos con poquito y después sentarnos y así vamos hasta que ya... Comemos y ya haríamos un poquito más gordo. Después de comer, después de comer. Tipo, más calentillo. Más calentillo, claro. Ah, el, espíritu, más, exacto. el espíritu, el espíritu hay que tenerlo siempre alegre, ¿no? Exacto, exacto, sí, un poquito alegre, eh. O menos más, con los finillos y, y cuatro cosillas de esa, pues vamos. Bueno, la, y, y ahora que viene ya este potaje que ha hecho aquí Josefa tan bueno, ¿eh? La versa, ¿eh? Ah. La versa. Bueno, bueno, eso ya, eh, eso ya es una tradición de la versa de Josefa. Esto ya está, verá que pronto los platos se quitan del medio, esto y, la <risa> se rabia, y, y, y, y la pringada. Y la pringada, y la pringada. que, que bueno. sí, que sí, ah, la no pringada, no esto, eh, hombre, esto es lo, lo ideal de este día. O, o una buena cole claro, pero ahora no. el que come, no queremos co comer cole porque nos vaya a dar un tironazo. O <risa> no. no. Pero vamos, estamos, estamos bien, como vamos, lo que hace falta una reunión como esta, sana, sana, que nos encontremos con gente transparente, gente que tenga transparencia, que sean buenos, que no es un nada, que ya sabes tú lo que te digo, de corazón, gente sana, sana en trato, sana buena. Eso es lo que necesitamos como esta mesa de 20, que es una maravilla. No, me ha sorprendido, otro día no me sorprendido hoy con, con, la, con la mesa, porque hace, hace una mesa era de 12, o 13. Se han unido más, gente. 20, 20, 20, hasta, hasta 20, 20 y, y está muy bien, muy bien. Gente, tú Alcalde, ¿Sí? el otro, el otro, está muy bien. La cosa es suya, pero vamos, lo hace. Está muy bien, Estamos. Bien. Y bueno, ¿qué canciones son las típicas que se cantan este día? Venga. No, me, yo, yo no canto, no canto. Esto, ay Miguel y todo Miguel, ay Miguel Miguel, algo de eso, sí. ¿no? Es sí, esa, esa, no, no sí, la es, la esa es la esa es el eslogan nuestro y, y eso no puede variar, esa es el punto del día, el, el, la canción esa. Uno lo canta bien, otro más y ahí vamos. Y a lo es divertido. Sí, sí, sí, amigo. seguro. Gracias venga, y felicidad venga. una vez más. Gracias. A ustedes. ustedes. muchos años, que lo sigamos celebrando muchos años. Eso ¿eh? sí, así sí. Gracias. Hija de la cepa tuerta. ¿Viene o no? Viene? ¿Cuánto viene? Si tú me buscas, me encuentras. Y aquí estoy yo para abrirte está ahí la puerta. borrachara, Miguel a todas horas del día, Miguel, ay Miguelito, Miguel, ay Miguelito, Miguel, Miguelito, Miguel, Miguelito, Miguel, Taqui Moto, Taqui Moto, Taqui Moto, vamos, vamos, Moto, Taxi Moto Takimoto, takimo Totasimo, la muerte de mi compadre, El Miguel Guerrero, es Salento, en gloria estés. Y aquí te recordamos todo, como aquí Centalla está comiendo versa con nosotros. Te mandamos la bendición, compadre voy a cantar esta canción la voy a colgar como la, la camiseta de yoda voy a colgarla ya es la última que la voy a cantar vale porque si me, que la suda, el momento se me dice que yo la puedo ya no la canto ¿no? y sí. arriba al puente de triana Ya la corriente y arriba vale a corriente y arriba al puente de triana a la corriente y arriba yo quiero avisaros, y hasta que pierdo el sentido. ¡Viva Charrito! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Charrito! ¡Viva! ¡Viva San ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva nuestro santo patrón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, da un capotazo! Sí, hombre! Eduardo de Eduardo Eduardo de Eduardo todos los mi gente, yo Yo soy feliz mi gente todos los días del año, mi septiembre me va cambiando la ambiente <risa> en septiembre me va cambiando la gente ¡Hey! yo me pongo mi sombrero me pongo me pongo mi sombrero me quiere me cuelgo la medalla ya y me gusta me gusta el cuerpo me va <risa> dando ¡Hey! los ¡Hey! me va josefa muchas gracias estaba todo buenísimo <risa>